Amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar de una marca que es supremamente icónica y que nos ha acompañado seguramente a todos los que tienen más de 30 años. Se trata de Nokia, precisamente ese fabricante que no es chino, es de Noruega y nos trajo muchísimos teléfonos indestructibles en el pasado. Se trata precisamente de esa marca que, en conjunto con algunas otras, se inventaron prácticamente los teléfonos y les dieron un caso de uso nuevo, los volvieron mucho más inteligentes. Anteriormente, Nokia, Motorola eran los que mandaban la parada. Y precisamente la marca ha vuelto con esa magia, con esas ganas, con ese diseño nórdico, que le ha traído tantas cosas buenas en el pasado y le está apuntando a ese presente. Y por eso hemos invitado hoy a Juan Olano, que ya lo hemos visto anteriormente en etcétera en entrevistas eh, donde nos ha contado cosas bien interesantes. Juan, ¿cómo va todo? a Felipe. Bien, gracias. Buenas tardes. Ah, bueno, me encanta tenerlo por acá. Sí, un gusto, un gusto estar con, contigo y con, con toda la, la gente, de Tech, etc. Ah, bueno Juan, cuéntenos un poco sobre Nokia, porque nos mandaron un montón de preguntas y la primera que nos hicieron es, ¿cuál es la relación o en qué se parece al Nokia anterior? Se parece, se parece en todo, porque lo que estamos haciendo en HMD es creando productos que tengan el ADN de Nokia que tengan lo que la gente espera de un teléfono Nokia, eh, viendo desde la calidad de la fabricación, la durabilidad y, y asociado con lo que, lo que buscamos de las personas y es que, te, que, que puedan tener un equipo de mucha calidad también a nivel de software. De hecho, por eso anunciamos nuestro nuevo mensaje de comunicación ayer eh, basado en tres eh, elementos. Es, Lovit, o sea, que las personas lo amen, eh, equipos que tengan lo que las personas quieren, lo que les importa. Trusted, o sea, que confíen en él, equipos seguros, eh, somos la única marca europea que está en el mercado y seguimos todos los conceptos de seguridad de, de la Unión Europea, lo, la, las, las reglas de seguridad. Entonces unos, buscamos que sean equipos muy seguros. Y luego Keep It, buscamos equipos que las personas lo quieran conservar, que sean muy resistentes, hechos la fabricación con diseño escandinavo, pero además con estructuras metálicas internas, que además son reciclables, que hagan que el equipo resista en hardware y que resista en software. Ok, eso quiere decir que, pues, eso que la marca profesaba sobre la vigencia. Se sigue dando, ¿no? O sea, ya eran varios años a nivel de actualizaciones de seguridad y a nivel de. Versiones del sistema operativo, cierto, sí, de acuerdo. Se, se, seguimos con el mismo concepto. Uh, hoy tenemos en todos nuestros equipos, uh, en, en todos los equipos de la desde de Nokia 1 en adelante, tenemos un compromiso de tener eh, dos años de actualizaciones del sistema operativo de Android. Entonces, el equipo nace con una versión de Android, digamos, nacieron equipos de los que tenemos en el mercado, algunos nacieron con Android. 9 eh, y reciben Android 10 y Android 11. Ahora estamos lanzando equipos que vienen con Android 11, van a recibir 12 y 13. Y aparte de eso, entregamos eh, actualizaciones mensuales de seguridad por tres años desde el lanzamiento del equipo. Fantástico, Juan. Y con esta nueva, por así decirlo, mentalidad, que no es solo que cada vez están me mejor, sino keep it, trust it, love it. Eh, ¿también cambia algo más a nivel de las líneas o los equipos? Sí, ayer anunciamos tres nuevas líneas de hecho dos nuevas, ya teníamos una, una en el mercado, que, que ya tenemos uno, un equipo de esa línea nueva en Colombia, anunciamos tres líneas, la línea C que es la línea de entrada es una línea básica pero para personas que necesitan un equipo asequible, eh, que sea de un precio asequible, pero que tenga muy buenas características de los equipos que anunciamos ayer fueron el C10 y el C20, pero en Colombia tenemos hoy el C1 Plus, pertenece a la misma familia y sigue el mismo concepto. Un equipo accesible eh, que, que es muy resistente y perfecto para las personas que no quieren gastar mucho en equipo o que son personas que tienen su primer smartphone. Luego anunciamos también la familia G y anunciamos dos productos de la familia G, el G10 y el G20. La familia G es una familia donde estamos buscando que las personas tengan todo este concepto de actualizaciones de software unido con un gran diseño, una buena calidad de fabricación, o sea, excelente calidad de fabricación eh, y, y que la experiencia de imagen y de fotografía también sea sobresaliente. nos pues anunciamos dos equipos, el G20 específicamente viene con cámara cuádruple de 48 megapíxeles, una batería que dura hasta tres días. Y tiene dos años de software y tres años de actualizaciones de seguridad. Y anunciamos la familia X, que es donde nosotros queremos llevar los límites de, de, de los teléfonos a un nivel superior. Eh, todavía en un segmento asequible, ¿no? Intent Intentamos estar en los segmentos asequibles que pesan en Latinoamérica 84% del volumen total. Eh, y en ese segmento anunciamos dos equipos, el X10 y el X20. Son equipos 5G basados en el procesador 480 de Qualcomm eh, y equipos pensados no solamente para, para, para que tengan 5G con características de, ya sean DCS, que es el primer paso de 5G, y luego no están alón y están alón. Temas muy técnicos, pero de, de 5G enfocado en la estrategia de los operadores, sino que también tengan experiencias mayores en, en imagen. Eh, son equipos, eh, el X20 viene con cámara size, una cámara de 64 megapíxeles, cuádruple de 32 en el frente. La cámara de 64 tiene unas experiencias bastante interesantes, como por ejemplo, eh, está enfocado para, para que cuentes historias. Entonces, puedes utilizar las dos cámaras, la frontal y la trasera en simultáneo y grabar video para hacer documentar, para hacer eh, blogs eh, Puedes tomar fotografías utilizando... En el arreglo de cuatro cámaras tienes eh, Deep Sensing, gran angular, macro Puedes combinar esas cámaras para tomar un solo objeto Con dos con dos visiones en forma claro. simultánea eh, Bueno, y ahí está la, la forma de, de contar historias En el teléfono de Watermark Es un, un, un esfuerzo grande que hemos hecho De traer experiencias de nuestros equipos anteriores Como el 9 PureView, eh, el 8.3 5G a un, a un segmento más asequible con 5G. Ok, Juan, algo que nos preguntan ahora que nombramos la serie X es ¿vienen con cargador o no? Porque eso es algo que nos preguntaron muchísimo. ¿Es un mito o es una realidad que no van a incluir el cargador? Bueno, en Europa eh, no, van a incluir, eh, van, no van a incluir cargador. Eh, el estudio que hicimos en Europa es que las personas en promedio tienen tres cargadores eh, que podrían estar usando y con el concepto de, ecosist de ecológico de Europa eh, creemos que vale la pena no poner el cargador para Latinoamérica donde sabemos que de pronto el número de cargadores en las casas no es tan grande, igual si estamos considerando incluirlo. Eh, algo más en este concepto de ecología de, de ser más verdes que estamos haciendo en Europa y, y vamos a hacerlo en Latinoamérica es que eh, el X-20 viene con una cubierta biodegradable, una cubierta que, que si alguien la, la, la tira, a la deja en la tierra, en el agua, eh, no va a ser como los residuos de plástico que viven toda la vida ahí y contaminan el, el, el planeta, sino se va a degradar y va, va a desaparecer rápidamente. Ok, muy interesante. Ahora, algo que nos preguntaron, porque abrimos una sesión de preguntas previa al live y todo el mundo nos decía ahí es ¿qué pasa con, el, con con los teléfonos que ya vienen por número? Como el 5.4, el 5.3 y demás. Eso se siguen actualizando y demás, pero en el lineal, ¿cómo se ubican? Bien. Uh, es, eh, es algo... Algo un poco más complejo. Digamos, la familia C sigue siendo igual. Como te decía, ya tenemos en Colombia y en, y en todo Latinoamérica un equipo de la familia C. Son la, la gama de entrada. Eh, los de, los equipos con los números, algunos van a coincidir con la familia G. Digamos que podemos hablar que equipos, no va a ser uno a uno, pero equipos que eran Nokia 2, Nokia 3, Pueden eh, tener su equivalente en la familia G eh, De pronto hasta Nokia 5 van a tener equivalentes en la familia G Y familias 6 o superiores van a tener más eh, secuencia con la familia X Pero no es una transferencia uno a uno De todas formas, no quiere decir que porque cambiamos la numeración vaya a desaparecer o vayamos a cancelar nuestro compromiso de actualizaciones de los equipos. Seguimos con la actualización. Eh, de hecho, recientemente lanzamos, lanzamos en Colombia el Nokia 5.4 y eh, ese equipo viene con el compromiso de tres años de actualizaciones de seguridad y dos años de, de actualizaciones de, de software y, y lo vamos a cumplir porque es, este concepto de Love It, Keep It, Trusted it, no es algo nuevo en la nueva familia, sino es algo que hemos venido haciendo por los últimos casi cuatro años. Ok, ok. Bueno, y acá les aclaro, no es que vayan a dejar de hacer actualizaciones porque eh, en el chat están diciendo ¿pero por qué bajan la calidad de las actualizaciones? No, no es que bajen, ¿cierto Juan? Es, es que tienen, por así decirlo, diferentes disposiciones por familia o gama. Sí, sí, no, no van a cambiar. O sea, por eso decía un Nokia. En Colombia tenemos hoy en, en el mercado, tenemos el Nokia 2.4, el Nokia 3.4, el Nokia 5.4 y, y esos equipos tienen el mismo concepto de la familia G. Dos años de actualizaciones de sistema operativo adicionales o dos versiones, dos letras más o dos versiones más de Android sobre la versión original y tres años de parches de seguridad. Eh, eso es lo mismo que vamos a ofrecer en la familia G. En la familia X, inclusive, vamos a ir más allá. En la familia X vamos a ofrecer tres años de actualizaciones de Android. Eso quiere decir que eh, al inicio de la vida eh, vas, a, vas, a sumir, vas a sumar tres versiones más de Android. O sea, vas a un equipo que va a durarte cuatro años fácilmente. Total, total. Bueno, y también quiero aclarar algo. No es que vaya a volver Symbian, no es que vaya a volver sin Windows Phone, porque acá están preguntando en el chat. Es un cambio pre precisamente en la denominación de las familias, ¿no? O sea, ya no nos vamos solo con números, sino con una letra. Sí, exactamente. Queríamos poder contarle más fácilmente a nuestros consumidores o ayudarlos a elegir más fácilmente los, los equipos que, que se ajustan a sus necesidades. Entonces, al cambiar la numeración y hablar de familia C, el segmento asequible, luego familia G, el segmento más grande y de personas un poco más avanzadas pero que no quieren gastar demasiado, o la familia X, que ya es la familia eh, con mayor innovación, es más identificable que con solamente los números. Bueno, volviendo a los números, muchos están preguntando sobre el lanzamiento más reciente que ha llegado a los países. Y de Argentina nos llega una pregunta muy puntual que es ¿Cuándo llega en 5.4 a Argentina? Uf, no, no no, puedo dar detalles de cuándo llega. Eh, hay un producto que va a empezar ventas muy pronto en Argentina. De hecho, uno, dos, eh, que van a empezar muy pronto en Argentina. Argentina tiene un ciclo y la, las personas de Argentina lo conocen un ciclo distinto por, por temas de... Eh, de, de producción local en el país en Argentina no se importan teléfonos sino que se producen en el sur del país, en Tierra del Fuego y tienen unos ciclos distintos unos procesos de implementación de, de la producción local que hace que, que, que lleven un ritmo diferente al resto de Latinoamérica donde los productos se pueden importar y se puede llegar más rápido al punto de venta Ok en, es totalmente eh, entendible, ahora algo que muchos preguntan es, ¿vamos a tener gamas alta este año? O sea, en la X vamos a tener algo que realmente cuando uno lo compare con otra marca puedo decir, esto es un gama alta, porque muchos están diciendo que están muy media alta. Bien, como te, como te decía, sí tenemos un enfoque en el segmento más eh, relevante en, en, en la región, como te decía, el segmento gama media, eh, entre gama baja y gama media en Latinoamérica pesa 84% de, de la demanda, entonces tenemos equipos que van ahí eh, y procuramos tener mucha oferta en ese segmento en el caso específico de Colombia buscamos tener muchos Sí, vamos a tener eh, equipos de gamas eh, superiores, por ejemplo el X20 eh, como te decía, tiene unas características eh, interesantes eh, en, la, en la pantalla, en la fabricación, yo por aquí creo que tengo un X20, aquí hay un X20. Ah, precisamente. Una, precisamente, una fabricación especial, eh, lentes size, no sé si alcanzan a leerlo, 5G, eh, un, un almacenamiento también superior, entonces es una gama interesante, una gama potente. Yo personalmente he usado el, el X20 recientemente y, y el desempeño es excelente. Eh, y no puedo comentar, no puedo dar muchos más detalles de los productos que no hemos anunciado, pero eh, estamos planeando otro, otra gama de productos que pueden ir a segmentos mucho más altos. Bueno, y hablando de segmentos y de la empresa y del home office, que es parte de nuevo normal, ¿Nos puede hablar un poco de esto de la certificación Android Enterprise Recommended? Sí, uh, lo que estamos, estamos buscando también poner mucho foco en el segmento empresarial. El segmento empresarial es un segmento que ha crecido bastante. Eh, cuando empezó la pandemia, las empresas, eh, las empresas no habían planeado el nivel de inversión que requerían para poder soportar a sus, eh, a sus trabajadores en forma remota y tuvieron que aumentar la inversión. Y en el 2020 se llegó a, si no estoy mal, 50% de los empleados, de los trabajadores de las empresas requerían eh, o recibieron un teléfono por parte de su empresa para realizar sus tareas. Y, y en cualquier tamaño de empresa. ¿no? Esto es lo mismo desde grandes corporaciones hasta empresas pequeñas, pymes. Y lo que nos dijeron en una encuesta que realizamos con IDC a finales del, 2000, del año 2020 es que para el 2021 61% de las, de las empresas van a entregarle, o, le, o las empresas van a entregar a 61% de sus, de sus trabajadores dispositivos para que puedan realizar su trabajo remoto. Y parte de eso también, de este, eh, este estudio que hicimos con IDC, nos permitió identificar que las empresas, están requiriendo equipos que pertenezcan a la que tenga la certificación Android Enterprise Recommend. Esta es, esta certificación Android Enterprise Recommended es una para algunos equipos que cumplan a uh, especificaciones eh, de hardware de desempeño, de actualidad y de conectividad y de entonces nosotros, nosotros tenemos el portafolio más grande de equipos Android Enterprise Recommended de hecho, de los que tenemos en Colombia hoy, eh, el 3.4, el 5.4, que son inclusive por debajo del segmento de IVA y que tenemos también en Latinoamérica, son de la familia Android Enterprise Recommended Y lo que hemos visto es, es un, un porcentaje que está creciendo mucho. Vemos en países de Latinoamérica que puede llegar a 84% de las empresas van a preferir equipos Android Enterprise Recommended que les garantice integración a todos sus sus plataformas, integración a plataformas de, de registro masivo tipo Zero Touch. Eh, eh, y en esa dirección queremos ir, queremos apoyar a las empresas. Ok, Juan. Algo que veo en el chat una y otra y otra vez es el equipo más actual y como de moda es el 5.4. Pero sí. varios están preguntando cómo se compara versus el X10. ¿Estamos hablando de peras con peras o peras con manzanas? No, estamos hablando de, de características diferentes. Este es el 5.4. De pronto, de hecho lo tengo en otro color que me gusta más. Este. ¡Oh! Muy bonito. Me, me, me gusta muchísimo y este es el 5.4. El 5.4, como les decía, es un equipo que está en el segmento exento de IVA en Colombia. Es un equipo con muy buenas especificaciones, tiene una tiene cámaras de 48 megapíxeles, tiene 128 de memoria ROM, 4 GB de, de RAM, tiene un procesador de Qualcomm, el, eh, el Qualcomm 662 octa-core, eh, es un equipo muy, muy robusto con pantalla, lo tengo apagado, pantalla de 6.4 pulgadas con holding display, entonces no tiene notch, vamos a prenderlo, sino, sino que tiene el, el agujero en la esquina eh, y es una, una gama media alta, una gama suficiente para, para las tareas diarias, también ando interpret recomienda eh, y el X10 va a ser un equipo 5G entonces va a ser una gama ligeramente superior eh, con conectividad 5G que, que lo cambia totalmente de liga frente al 5.4 Ok, Juan aquí han preguntado una y otra vez también por los accesorios, ¿cuándo los vamos a tener en los otros países? Creo que en Colombia están, pero pero no hay una penetración tan grande ¿Cómo van ustedes a nivel de Latinoamérica con, el, con los accesorios? Bien, en Colombia tenemos uh, Ya un, un accesorio en punto de venta eh, Son los Airbots BH405 es, Son unos a, a, audífonos Unos TWS Audífonos inalámbricos uh, Con protección eh, IP para, para Para agua Y para, para polvo Con una, una batería que da cinco cargas más, tiene seis cargas y puedes eh, utilizar el equipo, los, los AirBots, eh, hasta por seis horas continuas. Eh, ese equipo Esos los tenemos ya en el mercado en Colombia, los tenemos en México, los tenemos eh, en Brasil y están por llegar a otros países. Y vamos a ampliar la gama. De hecho, ayer anunciamos otra línea eh, inferior, o sea, más accesible que el BH 405 que es el VH-205, eh, fue uno de los anuncios, esperamos también tenerlo pronto en, en, en los mercados. Juan, aquí están preguntando sobre mitos y sobre chismes, y uno de esos es, ¿es verdad que viene, que vuelve la serie N, la icónica? La serie N. No que yo sepa, aún no, no lo sé. <risa> ok, bueno, bueno. Existe la serie M, M que eh, eh, lo consiguen en, en algunos, en, especialmente en Argentina, eh, el M23 eh, en algunos canales. Ok, porque recuerden que ustedes en el pasado tuvieron el, N, el N95 y otros Ns muy icónicos que, que rompieron por así decirlo con la dinámica del mercado algunos inclusive traían Linux las primeras versiones en el móvil y demás sí, pero sí, de sí, eso sí. no se sabe mucho de eso no se sabe mucho de eso <risas> recuerdo con mucho cariño de la familia N porque era yo, yo manejaba esos productos de Nokia pero pero aún en HMD no no no no tenemos eh, no puedo comentar sobre planes si hay o no planes para esa familia Perfecto, Juan. No, le agradecemos mucho realmente toda su sinceridad y su tiempo. Y pues nada, usted sabe que etcétera era su casa y por aquí lo esperamos siempre. Gracias, Felipe. Bueno, muy, gracias a todos, que estén muy bien y feliz fin de semana. Gracias. Chao.